Libera tu piel del acné con estos tips y consejos para evitar los granos. Si has tenido acné, sabes que es difícil estar orgulloso de tu piel cuando en realidad te escondes por ello. Este video te da algunos consejos para aumentar tu confianza y tomar el control de ese acné que sufres constantemente. Puede ser difícil ignorar la tentación, pero es imperativo que no se desgarre ni se rompa el acné. En su lugar, utiliza cremas que son prescritas para su tratamiento. Al rascarte la piel, puedes introducir las bacterias de tus manos en la herida abierta. Esto puede provocar infecciones y cicatrices. Tu piel puede quedar descolorida durante años después de que se la maltrate. No utilices productos que blanquean los dientes. Si notas que tienes una erupción alrededor de la boca, revisa el tratamiento que utilizas en los dientes. Los productos para blanquear los dientes pueden provocar erupciones si entran en contacto con la piel. No es de extrañar que los productos para blanquear los dientes provoquen acné, ya que la piel que rodea los labios es extremadamente sensible. Si es posible, evita estar en situaciones de estrés. Aunque el estrés se considera una causa del acné en algunas personas, en realidad no es una causa, sino algo que solo lo empeora. Para combatir el acné, utiliza el ajo, un antioxidante natural. Purifica las toxinas del cuerpo y prepara el camino para el desarrollo de una nueva piel. Espolvorea ajo sobre los alimentos salados para proporcionar a tu cuerpo una fuerte defensa antioxidante contra el acné. Si tienes un brote de acné, mantén tus manos alejadas de la cara en la medida de lo posible. No persigas ni rasques los brotes. Al tocarte la cara con menos frecuencia, se transfiere menos grasa a la piel. Dejar que los granos se curen tiene un beneficio adicional. Apretar los granos deja la piel expuesta a la infección. Evitar esta práctica puede ahorrarte dolores innecesarios. Para evitar que el acné empeore, debes evitar el uso de maquillaje graso. Si eliges usar productos de maquillaje a base de aceite, obstruyes tus poros. Si utilizas maquillaje graso y tu acné parece empeorar, considera la posibilidad de utilizar maquillaje a base de agua en su lugar. Lee atentamente todas las etiquetas de los productos sin aceite para asegurarte de que realmente están libres de aceite. Además, algunos productos pueden contener sustancias sintéticas que también se sabe que causan acné. Tu cuerpo necesita mantenerse hidratado para ayudar a reducir el acné. El agua es una de las cosas más esenciales que puedes consumir cada día. Como mínimo, se necesitan de 6 a 8 vasos diarios. Si tienes un exceso de piel muerta en la cara, tus poros se obstruyen y por eso tienes acné. Reducir la cantidad de estrés que experimentas te ayudará a controlar el acné. El estrés produce hormonas que destruyen tu piel y también perjudican tu salud en general. Tanto si optas por hacer un ejercicio extenuante como por una simple meditación, reducir el estrés te proporcionará muchos beneficios para la salud de los que podrás disfrutar. El acné puede empeorar cuando estás estresado, así que intenta mantenerlo bajo control. Los pequeños brotes de acné pueden tratarse con un simple tratamiento puntual. Esto puede ayudar a prevenir la sequedad de la piel en el resto de la cara. Los productos que contienen ácido salicílico o peróxido de benzoilo eliminan rápidamente las zonas problemáticas. También hay otros remedios naturales que puedes encontrar en internet. No toques las zonas afectadas cuando luches contra el acné. Tus manos contienen aceite y suciedad, que se transfiere a tu cara cada vez que la tocas, empeorando tu acné. Intenta ser consciente de tus acciones para eliminar el contacto inconsciente con tu cara. Estas acciones que agravan el acné adoptan muchas formas, como frotarse la nariz, apoyar la barbilla en la mano o palparse la cara. Algunas personas sugieren mantenerse alejados del sol y de las camas de bronceado, cuando se trata de tratar los granos de acné. Quizás sepas que la luz solar directa puede empeorar el acné. La luz ultravioleta de las camas solares tiene los mismos efectos adversos sobre el acné que la luz solar natural. El bronceado es básicamente una mala idea si tienes acné. No importa el tiempo que lleves luchando contra el acné o lo mucho que sepas sobre él, puedes beneficiarte de consejos y recordatorios de vez en cuando. Este video pretende equiparte mejor para tratar este problema de la piel. Puedes tener una piel clara y suave. Utiliza la información que has aprendido en este video para mejorar tu piel.